soy sentir causa más. en Uay. Como el firmamento, hay lástima que tenga, lástima que tenga. Amargadura prima libre vida, que al solita mira tú la llama, porque no te viene tu la verita mía que al Porque no te viene a la verita mía. labia Mira Hay un ramito de ambrosio.